El chico de Autía del hospital. ven un basural, los niños sin padre, una chica de 14, y 15 años embarazada. Ningún padre, un montón de chelos, hijos de nadie, donde comen un día sí, un día no. Y yo les digo a esa chica que tiene 14, y 15 años, mira, dale a tu nene para que le haría pollito, polenta, lechecita, este, agua limpita. Y bueno, eso es una falta a la ética, eso es una crueldad inconcebible. ¿Cómo le voy a decir si ella está comiendo de la basura? Los chicos viven de la basura. Estos son sobrevivientes de la tercera generación de nutrido, de la segunda generación los que están dando a luz a estos chicos. Porque cuando se produce el fenómeno de esto mueren muchos chicos. Los que logran sobrevivir, sobreviven con baja estatura, con menos fuerza, con menor capacidad intelectual, pero no por eso dejan de ser personas y no por eso deja de tener sentimiento. Eso de, que, de, de calificarlo como, como si fuera un subproducto de la sociedad es indignante. Son personas como vos y como yo. No solamente desde el punto de vista de los derechos, sino desde el punto de vista de que también le duele un hijo, de que también le duele una criatura que se le muere, que se le enferma, y de que también tiene derecho a tener su casa, su agua potable, su comida todos los días, su trabajo de hecho, aquí hablamos de derechos humanos? ¿Qué Derecho Humano tiene estas personas? Se le han pisoteado todo, absolutamente. La idea que yo percibo es de que algún sector de la sociedad se está queriendo deshacer de estas personas. Mustan a ese sector de la sociedad. ¿Y cuál es ese sector de la sociedad? Han identificado el que se llevó todo. 90% de indigentes, 10% que lo tienen todo. Entonces, sé ¿qué modelo esto? No, modelo esto es una cosa de que yo tengo 54 años y es siempre lo mismo. La historia es ajustemos. El que vino no sabía ajustar y sigamos ajustando. Y se cagan todos. Y los chicos... Se nos va corriendo como de la mesa y cae abajo y no tiene nada. Lo que no se quiere ver del país, que es la gente que nace, vive y muere sin documentos, sin estar registrada, la otra argentina, la oculta, con los que están incluidos y los excluidos. Porque con los excluidos ya no nos interesa ni rescatarlo, que no se reproduzcan, ponerle blue, esterilizarlo, eh, sacarlo de circulación. Todavía nadie se animó a decir no mostrarlo. Produciendo nuestro país una riqueza alimenticia capaz de satisfacer 300 millones de personas, los niveles de pobreza que denunciaba la película La Hora de los Hornos en los años 60 serían apenas el anuncio del genocidio neoliberal de los 90. Enfermedades curables o desnutrición mueren cada día en Argentina 55 niños, 35 jóvenes y adultos, 10 mayores, un promedio de 35 mil personas por año. El país era presentado al mundo como el modelo a seguir. El fondo monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. ¿no? No. responsabilidad de nuestros gobernantes en el genocidio social no exime a los organismos internacionales ni a sus mandantes, Estados Unidos y Europa, ni a las injustas relaciones comerciales del norte con el sur. Los programas económicos neorracistas que dieron grandes beneficios a costa de segregar y producir la muerte prematura de millones de personas son crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Sus autores y ejecutores no pueden gozar de impunidad. Después de un cuarto de siglo, el balance económico es devastador. La deuda estatal y privada pasó de 7.800 a cerca de 170.000 millones de dólares, pero se ha pagado en concepto de servicios casi otro tanto y 150.000 millones se han fugado al exterior. Argentina ha perdido otros 150.000 millones por los subsidios agrícolas en Europa y Estados Unidos. Desde 1999, el crecimiento será cero y el país marcha hacia la devaluación y la cesación de pagos. Al terminar esta memoria, quizás quede el sentimiento que la realidad no puede cambiarse, o que los responsables del saqueo son los triunfadores y nosotros los derrotados. Pero la realidad fue distinta. Ni la dictadura, ni Menem, ni De la Rúa consolidaron sus proyectos, ni los bienes concesionados se perdieron para siempre porque pueden recuperarse. El modelo neoliberal terminó en una hecatombe. Sus responsables no pudieron vender todo lo que deseaban. Ni los mayores bancos públicos, ni los grandes astilleros Río Santiago, ni las usinas termonucleares, ni Yacyretá, Salto Grande o De la rúa, tampoco pudieron imponer la salida represiva, ni acallar las marchas del silencio ante los crímenes mafiosos y el gatillo fácil, ni frenar la permanente acción de las madres, abuelas e hijos de desaparecidos. Se los impidió otra historia, la de miles de luchas y movilizaciones de resistencia del movimiento social desarrollado durante la década. Organizaciones territoriales, piqueteros, comedores y asambleas barriales, ocupaciones de tierras y asentamientos, la Gran Marcha Federal y cientos de otras marchas y paros nacionales, el CTA, las fábricas recuperadas por los trabajadores, las continuas protestas de jubilados, las mujeres rurales en lucha, estudiantes, ahorristas, comerciantes y artistas culminaron en esa pueblada espontánea de diciembre que como el 17 de octubre o el cordobaso cambiarían la historia argentina.